Eh, Javier, ¿y por qué tu organización se plantea de forma voluntaria una certificación como esta? Me ha gustado mucho las intervenciones de Gabriel y de Oscar, porque han hablado de las personas, ¿no? de, desde un diferente punto de vista, desde el personal sanitario, también el, el tema de las residencias y pues todos los que tenemos familia mayores, ¿por qué Mafres se planteó esto? Pues porque... Porque durante toda la crisis sanitaria el foco se ha puesto en, en las personas. Se ha puesto en, en garantizar eh, la salud de los empleados por encima de todo y también la salud de los colaboradores que pudieran venir a nuestras instalaciones que vienen y también de los clientes que vienen a nuestros centros de trabajo. No hay que pensar solamente en lo que son los servicios centrales. Mafre tiene talleres, tiene oficinas muy pequeñitas donde trabajan dos o tres personas tiene también centros médicos, entonces hay un flujo muy grande de clientes y pensábamos que este tipo de certificaciones nos podían eh, acreditar que lo que estábamos haciendo, lo estábamos haciendo bien, que los protocolos que diseñábamos, que en muchos casos, eh, tenían que abarcar distintas disciplinas, no solamente la, la sanitaria, también la organizativa y también eh, temas relacionados con, pues, con el estado de nuestras instalaciones, de, de los filtros de aire y de muchos aspectos ¿no? que se consideraban, lo estábamos haciendo bien y que, también lo han comentado eh, mis compañeros eh, que, que me han precedido, ¿no? ha habido distintos momentos en los que la gente ha sentido mucho miedo. Entonces, el tener que retornar después de estar meses en casa, eh, si tú podías acreditar de alguna manera que, lo que las, las medidas que estabas eh, implantando eh, con contaban con un respaldo de un tercero independiente te podía ofrecer confianza